En este ejercicio nos piden que en un mercado cuyas funciones de demanda y de oferta son las que tenemos en pantalla, calculemos cuál sería el excedente de los productores si se fija, si se fija un precio mínimo de 220. Vemos que el equilibrio en este mercado, resolviendo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que serían las funciones de oferta y de demanda, sería que el precio sería 200 y la cantidad 800. Lo vemos aquí gráficamente. Si, como decíamos, fijan ese precio mínimo de 220, que como vemos, eh, para que tenga sentido, ha de ser superior al precio de equilibrio, podemos comprobar que la cantidad ofertada sería superior a la cantidad de equilibrio, que era ese 800, mientras que la cantidad demandada por parte de los consumidores sería inferior. Eso es el motivo por el cual aparecería un exceso de oferta. No nos va a interesar en este ejercicio el cálculo de ese exceso de oferta, puesto que el, lo que realmente va a importar es que a ese precio de 220 los consumidores únicamente querrán adquirir esas Q sub D unidades. Por lo tanto, el excedente de los productores sólo llegará hasta ese punto. Como recordamos, el excedente de los productores nos mostraba esa ganancia adicional que obtienen los productores por el hecho de vender a un precio superior al precio al cual habrían estado dispuestos a vender. Ese, esa disposición a vender nos la muestra la función de oferta y sin embargo aquí vemos que eh, un precio de 220 es superior al precio al cual habrían estado dispuestos a vender estas rayas que hemos ido señalando nos mostrarían ese excedente de, de los productores, que como vemos tiene la forma de medio escudo del Atlético de Madrid. bien Para eh, proceder al cálculo de ese excedente de los productores necesitamos saber este valor que tenemos en el eje de abscisas con una, un interrogante. Este valor, eh, para poder calcular esta área, no este valor será el correspondiente a que en la función de demanda el precio sea 220, como hemos visto. Por consiguiente, cantidad demandada es igual a 4.000 menos 16 por 220, que es 480. Lo ponemos en el gráfico. Necesitamos otro valor más para poder calcular este excedente de los productores, puesto que el área que tenemos aquí pues no es un rectángulo, ni un triángulo, ni una forma fácil de calcular, sino que es un trapecio en el que vamos a necesitar este valor que tenemos aquí con el interrogante para poder calcularlo. Ese valor, es eh, si vemos, se trata de un precio, puesto que está en el eje de ordenadas, que se corresponde en la función de oferta al hecho de que la cantidad sea 480. Por consiguiente, sustituimos en la función de oferta este 480, y que sería igual a 20p menos 3200. p será igual a 3200 más 480 dividido 20, es decir, precio es igual a 184. Lo ponemos, por tanto, en el gráfico. Ahí lo tenemos. Necesitamos un valor adicional, puesto que vamos a calcular el área de este trapecio como el área de un rectángulo más el área de un triángulo. Si sumamos ambas áreas tendremos el, el valor del excedente de los productores total. Y como decía, necesitamos este valor que hemos puesto aquí con un interrogante. Este valor será en la función de oferta, cuál es el precio cuando la cantidad es cero. Si sustituimos en la función de oferta el Q sub, Q sub O por un cero, tendremos que cero es igual a 20p menos 3200, por lo que p será igual a 160. Lo ponemos por tanto en el gráfico y ya estamos en disposición de calcular el valor del excedente de los productores. Lo hacemos, como decíamos, como esa suma de un rectángulo que si nos fijamos tiene. De, de lado 480 y el otro lado 220 menos 184, es decir, 36, más el triángulo que tenemos abajo, que es base por altura partido por 2, que es 480 por 184 menos 160, que son 24, partido por 2, igual a 23.040.